con ese teléfono que tenés ahí puedes tomar mejores fotografías no me crees acompáñame y te digo cómo lo primero que recomiendo es hacer prueba y error tome una fotografía mire qué se puede mejorar e inténtelo de nuevo luego tome en cuenta que una iluminación que puede ser perfecta para su ojo puede que no sea la más adecuada para el lente de su cámara cuando hay poca luz la cámara lo que hace es una exposición más larga para capturar la mayor cantidad de luz y una exposición más larga implica fotos movidas. En esos casos lo que podemos hacer es encender las luces de la habitación o llevar nuestro objeto a una ventana con luz natural, llevarlo a otra habitación menos oscura o llevarlo al exterior si es que hay mejores condiciones de iluminación un aspecto a tomar en cuenta es la forma como la fuente de luz incide en nuestro objeto de interés. Por ejemplo, si viene desde atrás, lo que obtendremos serán unas siluetas oscuras. O si viene desde arriba va a generar algunas sombras, por ejemplo, en los ojos de las personas y eso se ve mal porque los oscurece y no se aprecian bien. Yo evito usar el flash de la cámara, no se ve bien, quita naturalidad, los pómulos y la frente se ven muy brillantes y los objetos en segundo plano quedan muy oscuros. Ahora bien, resulta que debemos trabajar con la luz que tenemos disponible, en ese caso debemos evitar que el teléfono se mueva, una opción es apoyarlo en un mueble y si es necesario utilizar el temporizador para que la captura se haga de manera automática sin que vibre. Si no tenemos a dónde apoyar nuestro teléfono, les comparto este truco. Acercamos los codos a nuestro abdomen a manera de apoyo, mantenemos la respiración ¡Ah! Y presionamos el disparador lentamente, evitando vibraciones. Mantenemos la posición 1 o 2 segundos hasta que la captura finalice. Uf. Otro consejo que siempre, siempre debemos tomar en cuenta es el enfoque. El enfoque automático no siempre selecciona el objeto de interés. Entonces, ayudémosle un poco. La mayoría de los teléfonos enfocan en el punto que usted toque en la pantalla. Aprovechemos esa característica. Y una muy buena práctica es limpiar el lente, que en un teléfono es propenso a llenarse de huellas o polvo. Utilice un paño suave, como el que viene de los anteojos, para evitar rayaduras. Con solo esos trucos que acabo de mencionar, usted notará la diferencia. Pero antes de continuar, quiero invitarles a suscribirse a nuestro canal y a compartir este video para que llegue a más personas. Somos un canal sobre tecnología para gente que no es de tecnología. Y continuamos. Hablemos de composición, que son esos consejos que no están escritos en piedra pero que nos ayudarán enormemente a crear una fotografía agradable a la vista. Muchas veces queremos fotografiar algo y lo único que hacemos es colocar la cámara entre nuestros ojos y el objeto de interés y disparamos sin encuadrar, sin tomar en cuenta si estamos capturando adecuadamente nuestro centro de interés. Un buen consejo es acercarnos sin miedo que ocupe la mayor parte del encuadre, que capture detalles, expresiones. ¿Qué quise fotografiar aquí? ¿El suelo? No, quería fotografiar a Aidis y a Bonji. Un truco muy útil es la regla de los tercios. Dividimos la imagen en una cuadrícula de 3x3 de manera que se formen cuatro intersecciones. Lo que coloquemos en esas intersecciones resultará más atractivo a la vista del espectador. Muchas apps de cámara tienen esa opción disponible, lo que nos facilitará encuadrar la imagen. Un truco que aplico mucho es evitar gente posando. Una foto grupal y unas selfies están bien, pero ya muchas aburren. Entonces captura a la gente sin que se dé cuenta, de forma natural, haciendo sus actividades, riendo, etc. Algo similar al consejo anterior, busque variedad, levántese de esa silla, busque diferentes ángulos, capture detalles, tome diferentes temas como personas, arquitectura, mascotas, naturaleza, etc. Cada foto que usted capture debe ser diferente a lo que usted ha tomado antes. Por último, escoja las fotos. No comparta todo lo que capturó. Elimine las fotos movidas, las desenfocadas, ojos cerrados, muecas, las fotos aburridas o que no transmiten nada, y las repetidas. En esta Bonji me pone trasero. En esta también. En esta están viendo hacia la nada. Bonji viendo hacia la nada. Mm, y en esta. Esta está muy bien. Esta otra está repetida. Es igual a la anterior. Así que voy a compartir esta. Esta es la que va a pasar por Instagram, por WhatsApp, la que la gente verá y se motivará a decir qué buenas fotos toma Leo. Escriban en los comentarios qué les ha parecido estos consejos, ¿falta alguno? Anótenlo también, no olviden suscribirse. Nos vemos.